Es un ecosistema alpino intertropical con predominio de vegetación tipo matorral arbustivo, por lo que está clasificado biogeográficamente como pradera y matorral de montaña. Se ubican por lo general desde las altitudes aproximadamente de 3.400 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los páramos están localizados en la parte norte de la cordillera de los Andes entre las latitudes 11 grados norte y 4.5 grados sur. Forman un cinturón discontinuo desde la cordillera de Mérida de Venezuela pasando por Colombia y Ecuador hasta el norte del Perú en la denominada depresión de Huancabamba. El páramo más grande del mundo está localizado en Colombia a 30 kilómetros de la capital de Bogotá. Se trata de Sumapaz y cuenta con una extensión total de 333.420 hectáreas, 3.334 kilómetros cuadrados de los cuales solo 142.112 hectáreas, 1.421 kilómetros cuadrados están protegidas. Un ejemplo de Páramo poco perturbado se encuentra al norte de Ecuador en la estación biológica de Bandera. La superficie total de complejos de Páramo en el mundo se estima entre 35.000 y mil kilómetros cuadrados. Esta larga escala se debe principalmente a la incertidumbre en cuanto al límite inferior de los páramos, pues la línea de bosques naturales está gravemente alterada por las diferentes actividades humanas, explotación maderera, quemas constantes, ganadería, minería, que se desarrollan ahí, lo que vuelve difícil la diferenciación entre praderas naturales o artificiales. Por Consecuente el nivel, denominado subpáramo, es más afectado por estas diferentes actividades. Estos ecosistemas son popularmente conocidos en Colombia, donde está el 50% de los páramos en el mundo como fábricas de agua, debido a que en estos lugares nacen los grandes y pequeños ríos del país, que a su vez terminan surtiendo de agua al 80% de las ciudades y pueblos del territorio nacional, con consecuencias jurídicas y penales a quienes realicen actividades agrícolas y o ganaderas en estos territorios protegidos por el Estado y la ley colombiana. Según la altura y la temperatura en los páramos andinos, se identifican los siguientes tipos. Subpáramo. Por sobre el bosque montano, con muchos arbustos y árboles bajos, tiene una temperatura promedio de 10 grados centígrados. Páramo, propiamente dicho, domina la vegetación frailejonal, pajonal, pastizales y turberas. Promedio de unos 5 grados centígrados. Superpáramo puede considerarse una tundra alpina, presenta musgos, líquenes y vegetación abierta de pequeños arbustos, frailejones y pastizales, hay muchas lagunas conjuntos, promedio unos 2 grados centígrados. Vegetación. El aislamiento y la irregularidad en los páramos en los altiplanos andinos favorecen una alta especiación, así como un dominio excepcional. Este ecosistema abriga alrededor de 5.000 especies de plantas, de las cuales el 60% son endémicas. Por lo tanto, están adaptadas a condiciones físico-químicas y climáticas específicas como la baja presión atmosférica, los altos niveles de rayos ultravioletas y la fuerte resequedad debido a la constancia de los vientos. En Sudamérica, la vegetación de los páramos está principalmente compuesta por arbustos altos y árboles pequeños, generalmente con un porte menor de 10 metros. Por lo tanto, se constituye de arbustales, parámeros, de rosetales arbustales, como alas del género espeletia, frailejones, diferentes tipos de pajonales, gramíneas en macolla, rosetas, caulescentes arbustos de esclerófilos, enanos y hierbas gaminoides, como las del género puya. En el límite superior de los páramos se pueden encontrar bosques de polidepis. Proteger nuestros ecosistemas naturales como los páramos es de vital importancia, pues estos actualmente se están viendo afectados por la industria minera, petrolífera y la agricultura extensiva. Estos ecosistemas poseen características que los hacen vitales para mantener el ciclo del agua, pues convierten el agua lluvia, neblina y de hielos en recurso hídrico, a su vez estos generan el nacimiento de lagos y ríos. Nuestros páramos representan el 50% de los páramos existentes en el mundo. ¿Cuál es el impacto que tiene la minería sobre el ecosistema de páramos en Colombia? Si bien es cierto, en Colombia ya cuenta con leyes que buscan proteger y cuidar estos ecosistemas donde expresa claramente que no podrá realizar trabajos de exploración y explotación en todo el territorio nacional en zonas declaradas y delimitadas como zonas de páramo. Los impactos de la minería sobre estos ecosistemas son predecibles y a largo plazo, como modifican la topografía y el paisaje, alteran las propiedades físicas y químicas del suelo y el subsuelo, afecta la pureza del agua, ya que al hacer remoción superficial del suelo permite el paso de contaminantes, desvía e interrumpe caudales, afecta la fauna y flora de los ecosistemas que crecen y viven allí. ¿Cómo afecta la agricultura en los páramos? Dado los beneficios que presentan los suelos en las zonas de Páramo, la agricultura y la ganadería han venido deforestando estas zonas para obtener mayores beneficios en sus cultivos que siembran como papa, cebolla larga y arveja. En cuanto a la ganadería, esta trae un problema aún mayor por los pues, gases efecto invernadero que producen los animales. ¿Cuántos páramos existen en Colombia? En todo el territorio nacional existen un total de 34 páramos, te lo mencionamos, páramos del Rabanal y Río de Bogotá. Está ubicado en el altiplano Cundiboyacense entre los municipios de Zamacá y Lenguasaque. Páramo de Pilba. Este páramo se ubica entre los departamentos de Boyacá y Casanare. Este ecosistema está presente en 11 municipios con una extensión de 81.481 hectáreas. Páramo de Santurbán, ubicado entre el departamento de Santander y Norte de Santander. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.